Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a el segundo encuentro del de tramo 219 nidos de lecturas. Bueno, contamos también con la presencia de María Emilia, eh, quien nos va a compartir eh, algunas palabras, algunas lecturas, así que en breve ya eh, empezamos a escucharla. Quería contarles que eh, esta es una propuesta de, desde la cuna, dependiente de la Dirección de Experiencias en Educación Cooperativa y Comunitaria de la Subsecretaría de Educación Cultural y dependiente del Ministerio de Educación Nacional. Bueno, también les queríamos decir que está disponible el material de esta clase y de la anterior en el campus. Eh, ahí mismo van a encontrar dos foros un foro de dudas y consultas, y otro foro donde las invitamos a, y los invitamos a compartir experiencias eh, de nidos de lectura, de sus propias experiencias en los espacios, donde podrán compartir un relato, una foto, así eh, nos seguimos conociendo por, por esa vía. Eh, también les queríamos recordar que el día viernes va a ser el último encuentro de este tramo, eh, cambiamos de día, así que es importante que, que se lo agenden para poder hacer el, el cierre. Por último, les vamos a compartir ahora eh, por el chat eh, un formulario, es el mismo formulario que compartimos el primer encuentro, donde eh, es para que puedan registrar sus, sus experiencias, ¿no? el, los jardines, los espacios educativos comunitarios donde ustedes trabajan. Eh, queríamos conocer quién, quiénes son eh, quienes están participando de, de este tramo. No es eh, la asistencia, ¿sí? la asistencia a este tramo no es obligatoria, eh, ya que lo pueden retomar y volver a ver después eh, por el canal. Bueno, nuevamente, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, y muchas gracias María Emilia por eh, estar nuevamente acá. Muchas gracias Natalia, muchas gracias Eugenia y los compañeros del Info que están acompañando esta transmisión. Eh, y buenas tardes para todas y para todos. Eh, muy contenta de estar otra vez con ustedes hoy. Eh, estuve leyendo algunas de las intervenciones o las intervenciones del chat de la primera clase y me dio la sensación de que estamos bastante bien conectados y conectadas, que estamos en temas que nos importan, que de alguna manera la, la devolución que ustedes fueron haciendo en el chat fue de mucha cercanía con, con la propuesta y con, con las inquietudes, con las preguntas y también con las preocupaciones sobre la primera infancia. Eh, es muy lindo cuando nos encontramos a pensar cosas que nos convocan de ambos lados. Y también yo les había propuesto en la clase pasada, al final de la clase pasada, que investigaran un poquito qué había en las bibliotecas de sus jardines, de sus centros comunitarios, eh, qué libros había allí, qué les ocurría a ustedes cuando se encontraban con esos libros, cómo describirían esos libros. Y Les propongo una tarea, que probablemente no la vamos a poder compartir masivamente, pero creo que es muy útil, sobre todo entre esta clase y la que viene, la del viernes, que en base a, a esa... A ese curioseo que hicieron sobre los libros que ustedes tienen en las bibliotecas de los centros comunitarios o de los jardines o de los espacios diversos donde trabajen, eh, donde trabajan, escriban en un cuaderno, en una libretita, impresiones sobre esos libros. ¿Qué es lo primero que a ustedes les viene a la cabeza cuando piensan cómo defino este libro? ¿Me parece un buen libro? ¿No me parece un buen libro? ¿Lo leería con tales niños? ¿No lo leería con tales niños? ¿Por qué? ¿No? Como una primera reflexión acerca de. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué, qué, ¿Qué condiciones literarias están en juego en sus miradas cuando se encuentran con estos libros que tienen en disponibilidad? Y luego, en la clase que viene, vamos a ir comparando algunas de las percepciones, sensaciones y pensamientos que ustedes tuvieron al iniciar esa revisión, al iniciar esos, esos registros, y qué ocurre después de haber transcurrido la segunda y la tercera clase. Y le voy a pedir a um, la compañera si podemos poner eh, la presentación. Hoy vamos a trabajar con una presentación y también con algunas lecturas de libros y de poemas. Esa es la última. Tendríamos que ir un poquito para arriba. Ahí. Muchísimas gracias, Eugenio. Bueno, esta es nuestra clase número dos. Y como ustedes ven en esta fotografía hay un bebé que tiene cuatro meses en ese momento que está con su maestra su maestra lo tiene en el regazo y están leyendo un libro que yo quiero mucho y él también quería mucho que se llama Federico de Leo Arias eh, me parece que es una la elegí porque me parece que es una fotografía muy interesante para pensar muchas de las cosas, para recuperar muchas de las cosas que ya trabajamos la clase pasada, en relación con las interacciones humanas, en relación con el diálogo tónico, este bebé está sobre la falda de su maestra, eh, los brazos de la maestra acompañan a los brazos del bebé, hay una posibilidad de percibir el tono de la piel y la temperatura de la piel de cada uno, de sentir ese diálogo tónico que es si estás bien o no estás bien en este regazo, si te sentís seguro o no, está la lectura en voz alta, está la voz acariciando con su melodía, también está el aliento de quien lectura, ¿sí? no es como decíamos eh, la clase anterior, poner una canción por Spotify es algo muy interesante, pero no está ahí el aliento, el, cuando digo el aliento me refiero a todo eso que condensa lo que sale de la, de la boca de cada uno, del cuerpo de cada uno de nosotros cuando emitimos una voz. Hay un vibrar, hay un calor, hay un tono particular que no se percibe cuando eso es a través de un aparato. Entonces una primera fotografía como para pensar el pasaje de esas interacciones de las que hablamos en la clase 1, orales, hablamos de la oralidad poética, a la interacción con los libros que por estar el libro en el medio no se pierde nada de lo que ya estuvimos trabajando en la clase anterior. La siguiente, por favor, Eugenio. Y comenzamos a pensar entonces en los libros y en los acervos para las primeras infancias. ¿A qué me refiero con acervo? Un acervo es ese gran conjunto de libros que nosotros tenemos a disposición en una biblioteca bueno, digo un gran conjunto, pero cuando digo gran conjunto no me refiero solo a cantidad, sino también a calidad. A lo mejor tenemos un acervo de cinco libros, pero son cinco libros maravillosos, y ese es un gran acervo. A lo mejor tenemos 20, 30, a lo mejor tenemos 30, pero cuando hacemos esa, esa revisión como mesa de libros seleccionando, decimos, bueno, hay cinco que pondría en este lugar de grandes libros, y hay 25 que ahora revisando, no sé si estarían en este lugar. Entonces, vamos a revisar libros y vamos a revisar acervos, porque una de las tareas más importantes que tenemos en este trabajo cultural de la mediación de lectura es pensar cómo construir un buen acervo y además cómo enriquecer el acervo que tenemos y esto tiene mucho, mucha relación con lo que está ocurriendo en este momento, con lo que ocurrió a fines del año pasado, que es la entrega de libros para los jardines, y la entrega de libros para que los chicos y las chicas se los lleven a su casa, eso es trabajar para la construcción del acervo. Y vamos a empezar con esta definición de libro que a mí me parece importantísima, de Gianni Rodari. Él dice, definir el libro como un juguete no significa en absoluto faltarle el respeto, sino sacarlo de la biblioteca para lanzarlo en medio de la vida, para que sea un objeto de vida, un instrumento de vida. Fíjense que es esta relación que Rodari piensa del libro con el juguete, para mí es una relación muy antigua en mi manera de pensar, la relación de los niños pequeños con los libros. Digo antigua porque lo pienso desde hace mucho, mucho tiempo. Y un día me encontré con Gianni Rodari y esta forma de definirlo que también me gustó mucho. Yo pienso que un libro, y lo pongo en resonancia con lo que dice Rodari, yo pienso que el libro para los niños pequeños tiene que ser un juguete por dos razones. La primera, porque un libro literario, un libro artístico, Está hecho de la misma materia que el juguete y que el juego, está hecho de ficción. Lo que vive dentro de un cuento o lo que vive dentro de un poema es ficción, es un hacer como si, es una historia, ¿sí? O es un juego de palabras. Lo que vive dentro de un juego dramático, cuando los niños juegan a los astronautas, a la casita, al bombero o a lo que sea, lo que vive allá adentro también es una ficción, es una especie de cuento. Por eso podemos decir, que el juego y el libro literario o el libro artístico están hechos de la misma materia, están hechos de ficción. Y en ese sentido, los objetos para jugar son juguetes y los libros también son juguetes. Esa es la primera relación de continuidad entre uno y otro. Pero hay otra cuestión más, y es que si nosotros pensamos cómo conocen los bebés y los niños y niñas muy pequeños, las cosas del mundo y cómo se relacionan con los objetos con los que juegan, con los objetos con los que juegan y con los juguetes eh, que, ya son, que ya están preparados para la vida como juguetes, las acciones dominantes son acciones del orden físico, sacudir, golpear, eh, arrojar, ¿sí? eh, todas esas acciones que están en relación con, como diría Baudelaire, encontrar el alma del juguete. Eso es muy hermoso. Baudelaire, un filósofo, filósofo francés, cuando pensaba en por qué los niños pequeños sacuden los objetos y los, los tratan de romper, los arrojan y todo el tiempo tratan de, de desarmarlos para ver qué hay adentro. Él decía, el objetivo de los niños cuando tratan de desarmar el juguete es encontrar el alma del juguete. ¿Y qué es el alma del juguete? Es algo que no se puede hacer con las manos. Es como el misterio que hace que esto sea tan interesante, tan poético, que me lleve al territorio de la ficción. Los adultos ya hemos perdido algo de esto y difícilmente desarmaríamos un objeto para ver qué hay ahí adentro pensando que eso es un alma. Pero sí lo hacen los niños. Entonces podríamos decir que así como cuando tienen un autito o cualquier juguete convencional, tratan de romperlo, no por destructores, sino para encontrar ese alma que lo habita, para encontrar ese misterio que hace que eso sea un juguete, los libros funcionan de la misma manera. Un libro para un bebé o para un niño pequeño es en principio un juguete, también en el orden físico. ¿sí? Por eso sacudir, chupar, mordisquear, arrojar, ponerlo en el piso y sentarse y deslizarse arriba del libro como si fuera un carrito, desde mi punto de vista son acciones sumamente legítimas cuando pensamos cómo un bebé o un niño, una niña pequeña se convierte en lector. Se convierten en lectores a partir del permiso para apropiarse de los libros como si fueran juguetes, porque en algún punto los libros también son juguetes. Y cuando respetamos ese derecho de los niños a manipular, mordisquear, y pegamos ese libro con cinta transparente tantas veces como sea necesario para que sobreviva y podamos seguir leyéndolo, ahí estamos respetando un derecho de la infancia, que es el derecho a abordar los libros con todos los sentidos, como abordan todos los bebés y los niños pequeños las cosas del mundo. Entonces, de alguna manera, esta idea del libro-juguete ya nos está haciendo pensar ¿Qué tipo de permisos necesitan los niños pequeños alrededor de los libros? A veces estamos dominados por nuestra tradición escolar, eh, por los nuestro, mandatos que hemos recibido en relación con la escolarización y la lectura. Entonces, los libros parecen sagrados, los libros no se tocan, los, libros no se pueden ojear, los niños pequeños no pueden hojear libros de, de tapa de hoja blanda, porque si se rompen es algo terrible. Yo diría. La verdadera relación de un niño pequeño con un libro es todo lo contrario, es poder abordarlo de todas las maneras posibles. Y poco a poco van a ir aprendiendo el ojeo, van a ir aprendiendo ciertos cuidados que va a hacer que los libros se rompan menos. Pero en ese mientras tanto, ¿sí? mordisquear, oler, chupetear, y que se rompa en el ejercicio de leer, son acciones totalmente legítimas. Eh, en, en el lugar donde yo trabajo, hay libros que por ejemplo tienen siete años se leen sistemáticamente desde hace siete años el mismo ejemplar y están cubiertos de cintas transparentes. Pero para los chicos eso no es un problema, porque en realidad son capaces de capturar el alma del libro. Entonces está la historia, están las ilustraciones, están las palabras, y eso es muy, mucho más importante que el hecho de que lo hayamos pegado para, para protegerlo muchas veces. De algún modo, esta primera... Eh, este primer acercamiento a los pensamientos sobre los libros y los acervos también genera o nos podría generar preguntas acerca de qué, qué hacemos con los libros que recibimos en nuestras bibliotecas, sobre todo pensando que cuando los criterios de selección son buenos, interesantes, nos llegan libros muy hermosos y a lo mejor libros que, que tal vez no hemos tenido en nuestras propias infancias, ¿no? Y muchas veces lo primero que aparece como protección es que esos libros estén guardados, por ejemplo, en la dirección o que estén guardados en la biblioteca principal. Y cuando vamos a ver la biblioteca de cada sala, nos encontramos con muy poquitos libros o con libros muy viejitos o con revistas compradas en kioscos que tienen muy poco valor literario, muy poco valor plástico y cultural. Y los buenos libros permanecen encerrados dentro de la biblioteca o dentro de la dirección. Sobre esto vamos a trabajar mucho más profundamente en la última clase, pero quiero dejarlo ya planteado porque creo que es importantísimo tomar en cuenta que si los libros no están todos los días al alcance de los chicos, si no se puede leer libremente, si no se los pueden llevar a, a su casa, manipularlos y que se conviertan en los juguetes de los niños, en los juguetes del grupo y en los juguetes de la sala, no estamos cumpliendo con este derecho básico del acercamiento a la lectura. Y menos aún con una premisa de nidos de lectura que, sería precisamente esta, el derecho a la ficción, el derecho a lo poético y el derecho a la apropiación de los bienes culturales. Todos los niños y las niñas y las mamás y los papás y los familiares de crianza con los que nosotros trabajamos son los verdaderos dueños de los libros que tenemos en cada centro infantil, en cada jardín, en cada espacio comunitario en, el que, en los que trabajamos. Bien, le voy a pedir a Euge la siguiente, por favor. Y si hay algo muy importante en el chat, Nati, vos me vas, me vas comentando. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Bueno, otra cuestión importante que quisiera plantear hoy es algunas cuestiones relacionadas con las formas del lenguaje. Y para pensar en las formas del lenguaje, vamos a pensar en esta diferencia entre la lengua fáctica y la lengua del relato. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una experiencia del lenguaje, que es la experiencia cotidiana que nosotros hacemos, en la cual el lenguaje está fundamentalmente al servicio de la comunicación. Hablamos todo el día, hablamos para comunicarnos con los otros. Los bebés y los niños y niñas pequeños tienen que aprender ese lenguaje porque tienen que entrar en la comunicación humana. Podríamos hablar mucho tiempo sobre la adquisición del lenguaje, las formas predominantes del lenguaje, y podríamos relacionar esto también con lo que trabajamos en la clase pasada. Decíamos que toda esa oralidad poética de la que hablamos está transmitiendo el lenguaje. Decíamos también que un bebé que todavía está en el útero, en el proceso de gestación, está capturando la prosodia de la lengua materna, y entonces ya tiene elementos materiales para poder entrar en la convención lingüística que le va a permitir comunicarse con los suyos. ¿sí? Y también estaba esa oralidad poética de la que hablamos, a través de la cual los niños no solo iban percibiendo la estructura comunicativa, sino también esa, ese, ese por demás que tiene el lenguaje literario, que está relacionado con la forma, con la musicalidad, con la metáfora. Ahora, cuando hablamos de este lenguaje comunicativo, estamos hablando fundamentalmente de la lengua fáctica. ¿Qué es la lengua fáctica? Es la lengua práctica, es la lengua de la vida cotidiana. Pero la lengua fáctica muy pocas veces recupera toda la estructura sintáctica y gramatical correspondiente al lenguaje. La lengua fáctica está hecha de omisiones, está hecha de sobreentendidos, y gran parte de lo que se omite en lo fáctico se recupera a través de gestos, a través del ambiente en el que estamos inmersos. ¿sí? Por ejemplo, cuando yo digo a comer, eh, ese, ese a comer, digamos de alguna manera, está acompañado del de aroma de la comida que estamos eh, por comer, del, de la sensación que tenemos de hambre, etc. Yo creo que algo de esto ya comenté la clase pasada. Esa, esa frase es muy cortita, tiene una estructura no completa, ¿sí? eso es lengua fáctica, cuando, o oh, no solo tiene que ver con una orden como es, o una invitación como es a comer, sino en las cuestiones de la vida cotidiana. Ay, ¿cuánto es? ¿Me das aquel...? So, un niño va con su mamá a la verdulería y están haciendo las compras y le dice: ¿me das aquel? ¿Cuál está más maduro? Bueno, sí, no, mejor el más barato. Esa conversación de la que un, de la que un niño es testigo está llena de omisiones, porque hay estructuras comunicativas que no están aconteciendo a través del lenguaje orán, que están aconteciendo a través de la mirada conjunta del verdulero y la persona que está comprando, del contexto, de las noticias que escuché acerca del precio del tomate, entonces doy por hecho que hoy no me conviene comprar tomate, etc. Eso, para un niñito pequeño, no está dicho en el lenguaje, ¿sí? Cuando los niños pequeños reciben mucha lengua fáctica, que es muy importante porque es la lengua de la cotidiana, reciben cierta información sobre el lenguaje, pero no reciben toda la estructura del lenguaje. En cambio, la lengua del relato es la lengua que nos traen los cuentos, los poemas, es la lengua que puede ser oral o escrita, pero que tiene la estructura narrativa completa. Cuando nosotros leemos un cuento, encontramos allí la estructura narrativa completa. Las frases están com completas, eh, el uso de los verbos es muy atinado, hay también cuestiones de la temporalidad, hay escenas que se suceden, hay escenas que son consecuencia de otras, hay un, un clima determinado, hay un principio y un final, en general, en los cuentos y en los relatos hay variación de personajes, hay estados anímicos que se definen. Y todo eso se define con un, una lengua, con un lenguaje que está ordenado recuperando todas las formas de nuestra lengua convencional. Por eso hay mucha diferencia entre los niños y niñas pequeños que no reciben lengua del relato y los que sí lo reciben. ¿sí? Cuando nosotros, desde nidos de lectura, desde los jardines de infantes, desde cualquiera de los lugares en los que ustedes trabajan, comenzamos a darle esta prioridad a la lengua del relato, y como decíamos en la clase pasada, les, les compartimos a los bebés, pero también a las familias, las canciones de cuna, eh, los cuentos, los versitos, los juegos de dedos, toda esa oralidad poética ya es lengua del relato. Entonces, esos niñitos y esas niñitas no solo van a estar en esta cuestión fáctica de lo que está omitido, de lo que tengo que tratar de capturar un poco a tientas porque nunca tengo la estructura completa. También van a tener la estructura completa, además de poética, completa del lenguaje. Y eso hace que todo ese tiempo de aprendizaje, que podríamos ubicarlo entre los cero y los cinco años, tenga muchísima riqueza y hay una doble nutrición. Por un lado, la nutrición de lo imaginario, ¿sí? El imaginario es ese, ese lugar donde nosotros vamos guardando todo lo que nos provee la ficción. El juego propio, la ficción que nos dan los cuentos, las ideas, las historias, los poemas, los juegos de palabras, etc. Todo eso me lo da la lengua del relato, pero además me da la estructura completa del lenguaje. Cómo se narra, cómo se ordenan las palabras, ¿Cómo se, cómo se juega con los tiempos verbales, cómo ordeno en una historia lo que pasó primero, lo que está pasando ahora, lo que pasó después. Y además lo estético de la literatura, cómo crear suspenso, cuáles son las palabras, las estructuras que crean suspenso. Hoy vamos a ver con uno de los libros que vamos a leer figuras como la hipérbole, ¿no? cuando la literatura juega con la forma, lleva el lenguaje a un lugar diferente. Muchas investigaciones dan cuenta de la diferencia en el desarrollo completo del lenguaje de aquellos niños y niñas que reciben desde los primeros tiempos de la vida lengua del relato y aquellos que no. La influencia es tan grande que la lengua del relato potencia el juego, le da muchísima riqueza al juego simbólico, al juego dramático, permite Mejores relaciones entre los niños, porque hay un acervo de lenguaje compartido a través del cual se puede interactuar, no es solo el cuerpo, no es solo los objetos. Y además tiene una potente influencia en los procesos de alfabetización convencional, porque aquí también hay algo muy interesante. Cuando nosotros le leemos un libro a un bebé o a un niño o una niña pequeña, no solo está escuchando lo que decimos y no solo está observando ilustraciones, es decir, leyendo imágenes. También está poniendo el acento en la escritura, en lo que se ve por escrito. Y de tanto leer y leer y leer libros y tener libros a la mano como juguetes que ellos mismos pueden ojear, muy tempranamente los bebés se dan cuenta de que hay una diferencia entre las ilustraciones y el texto escrito. Y de que eso escrito, que está ahí, esas hormiguitas que están ahí, son lenguaje, que eso se lee. A mí me ha pasado muchas veces ver bebés de ocho meses, muy lectores, porque les leemos desde que son muy pequeñitos, que se están leyendo un libro para sí mismos, ¿sí? solitos, y a lo mejor es un libro que conocen mucho, que saben de memoria, y dan vuelta a la página, llevan el dedito arriba de la escritura, esto quiere decir que están, y mientras lo llevan sobre la escritura, van balbuceando. Esto quiere decir que hay un reconocimiento clarísimo de que eso es escritura y eso se lee. Y si, por ejemplo, al final esa frase termina con una pregunta, y ellos saben ese libro de memoria, levantan el tono, hacen gesto de pregunta con la melodía de la voz. Esto nos está diciendo que los niños y las niñas pequeñas tienen una gran capacidad para inferir cuestiones de la lengua escrita cuando leen libros por el placer de leer, que todavía no nos pueden contar, no nos pueden decir, me estoy dando cuenta de que esto que está escrito acá quiere decir tal cosa o está relacionado con esta imagen, o me estoy dando cuenta de que esta, esta colita de chancho que se repite es un signo de pregunta, no lo pueden decir, pero sí hay inferencias de esas cosas. Y con esto... No estoy diciendo que queremos leer literatura para alfabetiz alfabetizar niños tempranamente. Lo que digo es, cuando leemos literatura, los niños ya están en su proceso de alfabetización. Y eso también es muy importante de tener en cuenta, cuando leemos literatura o cuando leemos libros en general. ¿no? El proceso de alfabetización convencional no comienza a los cinco años en, el último, en la última sala de, de jardín de infantes, o en primer grado, cuando se formaliza el aprendizaje de la lengua escrita. Ese proceso, si los libros están a la mano, si hay oralidad poética, si hay muchos intercambios y entradas lingüísticas, como hablábamos el otro día, ese proceso comienza desde el primer momento de la vida. Que haya nanas, canciones de cuna en la vida de un bebé, es parte del proceso de alfabetización convencional. Y con esto no estoy diciendo que hay que apurar ningún proceso, simplemente estoy diciendo que lectura literaria, lectura por placer, lectura de buenos libros informativos desde que son bebés y aprendizaje de la lengua escrita, de la lectura y la escritura convencionales, son dos cosas fuertemente imbricadas, no son dos cosas separadas, aunque todavía no es tan sencillo verlo de esa manera. Todavía en la enseñanza de, de, de estas cuestiones, a veces hasta en los diseños curriculares, estas cuestiones aparecen por separado. Aquí las estamos uniendo, pero no por capricho, sino porque la investigación y la experiencia me muestran que realmente hay una influencia poderosa de la lengua del relato en todos esos procesos ligados a la alfabetización convencional. Y por supuesto que, Estar en la lengua del relato, tener la oportunidad de vivir en la lengua del relato, hace que eh, el repertorio de lenguaje oral sea muchísimo más rico, el vocabulario sea muchísimo más rico en los niños y las niñas. Y eso no es solo cantidad de palabras, eso es pensamiento, porque sabemos que el lenguaje es fundamental para nuestro pensamiento. Entonces, si yo tengo un bagaje de lenguaje muy amplio, y cuando digo lenguaje, Repito, no digo solo vocabulario, sino formas de pensar a través del lenguaje. Eso es una riqueza para cualquier aspecto de la vida, para cualquier aspecto del desarrollo de los niños y las niñas pequeñas. Entonces, en este curso estamos haciendo una fuerte apuesta por la lengua del relato, por la presencia de la lengua del relato en nuestras experiencias cotidianas. Y yo diría, ya pensando en términos de, de planificación, ¿no? Es muy interesante preguntarle a nuestra planificación, ¿qué estoy haciendo con la lengua del relato? Entonces, a lo mejor podemos empezar a pensar planificaciones donde no sea simplemente objetivos, contenidos, esos contenidos que ya vienen heredados, etcétera, Sino que nuestra planificación empieza a tener preguntas propias. ¿sí? Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo con la lengua del relato? ¿Cuánta lengua del relato reciben mis niños y mis niñas. ¿Tendría que hacer una variación con esto? ¿Estoy incluyendo de la misma manera poemas, cuentos, libros, álbumes, álbumes sin palabras, etcétera? Este también podría ser un buen ejercicio para la libretita, ¿no? Así como esto de qué pensamos sobre los libros que tenemos. ¿Qué preguntas le puedo hacer a mi planificación para que estos contenidos que estamos trabajando en nidos de lectura se conviertan en algo real y concreto? ...en mi práctica. La siguiente, por favor, Euge. Bueno, y aquí... Eh, ...estamos con una cuestión que para mí es muy, muy, muy, muy importante... ...y me voy a anotar aquí algo... Eh, ...para no olvidarme, que ahora al ver el título me acordé. Este título que tiene esta lámina... ...Clasificar libros para las y los inclasificables niñas y niños... Eh, es el título que le puse eh, en 2020 a un texto para precisamente para un curso del Infot, no era un curso que daba yo, era un texto que me pidieron como colaboración, el texto, la, el, la solicitud fue un texto sobre clasificación de libros para niños pequeños. Y el título que yo le puse a ese texto, que lo vamos a compartir, me acabo de acordar, por eso me la anoté ahora, lo vamos a compartir en el campus, era clasificar libros para los inclasificables niños y entre paréntesis desconfiar del cartón. Ahora vamos a ver por qué desconfiar del cartón. Pero primero que nada esto, clasificar libros para los inclasificables niños lectores. Y la primera cuestión que quisiera plantear aquí es que la edad del lector o de la lectora no es biológica sino cultural. Esto para mí es muy, muy, muy importante. Ustedes vieron que eh, todavía, todavía con mucho mucho énfasis, cuando uno va a buscar libros, uno va a comprar un libro en una librería y él pide un libro para niños, y una de las primeras preguntas que hacen los libreros o las libreras es, ¿para qué edad? ¿Sí? El criterio edad es un criterio de amplísima dominancia. ¿sí? Cuando pensamos con el criterio edad, estamos pensando que la lectura es algo biológico, que la edad del lector es biológica, porque hace suponer que todos los lectores de 2 a 4 leen igual, que todos los lectores de 4 a 6 leen igual entre sí, y que tienen libros preferidos por edad, o que hay libros convenientes por edad. Esa manera de mirar también está todavía en algunas bibliotecas, cada vez menos, pero persiste en algunas bibliotecas, y a lo mejor es una manera de mirar y de clasificar que ustedes también tienen, digo, porque... Eh, todos estamos dentro de, digamos, de, un, de una cultura de la lectura, y la cultura infantil de la lectura todavía tiene entre sus premisas esta cuestión, que se puede leer, lo conveniente para leer, está determinado por la edad cronológica. Y allí, aquí yo estoy proponiendo justamente lo contrario. ¿Por qué? Porque la lectura es una experiencia cultural. La lectura, ser lector, depende de las experiencias que hemos tenido, de las experiencias orales, de las experiencias de interacción humana, de la calidad de los libros que hemos tenido a nuestro alrededor y de la asiduidad y facilidad con la que nos hemos encontrado con esos libros. Si yo, no tuve, si yo soy un niño o una niña pequeña que no tuve libros hasta llegar a sala de cuatro años, hay cuatro años de mi experiencia de lectura que no es que no leí nada, leí el mundo, eh, leí todo lo que había a mi alrededor, leí voces, leí sonidos, leí muchas cosas, pero no leí libros. ¿sí? Con, tengo cuidado con esto, porque no es que no leer libros es no ser lector, no se puede sobrevivir si no somos lectores, o sea, todos los que sobrevivimos en este mundo somos lectores, porque leemos el mundo, leemos las cosas del mundo. Pero cuando estoy pensando en esta edad del lector, estoy pensando en la lectura de libros, ¿sí? Si un niñito o una niñita llega a los cuatro años al jardín y nunca ha leído libros, nunca ha tenido un libro en las manos, es un lector con determinadas características, que a lo mejor no sabe el ojeo, ¿sí? mientras que un bebé que ha tenido libros desde el primer día, desde que tiene dos meses, un mes, tres meses, sabe ojear, primero mordisqueó, chupó, eh, conoció corporalmente el libro, sabe hojear, sabe que hay un antes y un después, sabe que hay una cronología dentro del libro, sabe que hay texto y hay imágenes, sabe qué es el texto, todo eso lo sabe porque estuvo en relación con los libros. Pero el lector que todavía no se encontró con los libros, lo hace, o sea, se encuentra por primera vez con esas condiciones. También el lector que desde bebé está leyendo. Es un lector muy hábil cuando se encuentra con las historias, porque al haber pasado por muchas buenas historias, es capaz de percibir la ironía, es capaz de, perci de percibir las formas metafóricas que utiliza la literatura o el arte plástico para nombrar el mundo, para armar un relato. Entonces, no es lo mismo ser un lector entrenado porque tuviste experiencias que uno que no lo es. A los cuatro años se puede ser lector de muchas maneras diferentes. Nosotros estamos trabajando para que todos los lectores y las lectoras sean los lectores más hábiles posible y además los más felices. Es decir, que esa habilidad nazca del placer de jugar con los libros y del placer de recibir la lengua del relato a través de las personas amadas. Pero no se lee de la misma manera si uno tiene todas esas oportunidades que si no las tiene. Entonces, este es, este es como el primer mito que a mí me gustaría eh, revisar, ¿sí? que no existen los lectores de 2 de a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, sino que existen lectores y lectoras que se van formando en función de su experiencia, que van construyendo sus caminos lectores a partir de sus propias subjetividades y en interacción con los libros y el estilo de mediación que hacemos las personas que los acompañamos, educadores, familias, todas las personas que nos encargamos de sus cuidados. Entonces, para ser un gran lector o una gran lectora, lo que hace falta es múltiples experiencias, ricas experiencias, y no es algo cronológico que podamos ubicar como estandarizadamente. Esa ubicación estandarizada de, de la edad del lector también tiene algunos otros otras consecuencias problemáticas. Por ejemplo, pensar que hay temas específicos eh, para determinadas edades eh, o pensar que hay complejidades que pueden ser abordadas en una edad y no en otra. Eh, es verdad que hay algunos temas que tienen una resonancia particular en los niños, pero tal vez no sea solo por la edad, tal vez tenga que ver con los procesos que van viviendo más que con la edad. Por ejemplo, si hablamos de niños de dos años, es bastante probable que el control de finteres sea un tema importante para ellos. ¿Por qué? Porque están en pleno proceso de elaboración del control de finteres o de encontrarse con que esto es algo que, que les va a ocurrir y que van a tener que procesar. Pero eso no quiere decir que pensar libros para niños de dos años sea restringirnos a las cuestiones psicológicas o a las cuestiones biológicas de la primera infancia. Es buenísimo tener algún libro donde ocurra algo ligado al control de finteres y para eso tendríamos que hacer otro tramo para hablar solo de los libros que están asociados a las cuestiones psicológicas. Pero a lo mejor uno, a lo mejor dos, y que sean lo más metafóricos posibles. Y después, muchos libros que no tengan nada que ver con las cuestiones psicológicas o biológicas específicas. ¿sí? Esa me parece que es una cuestión muy importante, que clasificar a los, clasificar los libros por edades o por temáticas psicológicas, es una restricción muy grande de, de los acervos que necesitan los niños y niñas pequeños, que son in, los niños son inclasificables. Cada niño y cada niña tiene sus preferencias, sus gustos, sus deseos, que a veces están en resonancia con una problemática emocional personal, y otras veces nada que ver, otras veces tienen que ver con el humor, otras veces tienen que ver con el terror, no necesariamente resuenan como espejo de la vida personal. Esto me parece que es muy importante, porque otro problema que tenemos en este momento es que a veces las clasificaciones de libros están regidas por los temas de actualidad, por ejemplo, libros para trabajar la ESI, Libros contra el bullying, libros contra, bueno, distintas cuestiones que pueden aparecer que son problemáticas importantísimas, problemáticas sociológicas de las que debemos ocuparnos, pero hay una delgada línea que, que, que se salta ahí cuando le empezamos a pedir a la literatura que responda a esos contenidos de las ciencias sociales que son importantísimos, que es necesario trabajar, pero que no necesariamente se resuelven a través de la literatura. Y que muchas veces, cuando hacemos que la literatura se ponga al servicio de otros contenidos sociológicos, desaparece una de las características fundamentales de un libro literario, que es la polisemia, que es la construcción de sentido por parte del lector. Recuerden que terminamos la clase pasada hablando de la construcción del sentido. Un libro literario tiene que tener tanta apertura en el sentido como para que cada lector haga con él su propia, su propia conclusión, su propia reverberación, su propia significación del libro. Si el libro es un libro para enseñar educación sexual y está mediado por una historia en el sentido literario, es bastante probable que ese libro ya tenga una especie de moraleja, una especie de lección, porque quiere llegar a un contenido moral. ¿sí? Entonces, no es que no sean buenos los libros sobre sí, claro que sí, el riesgo está cuando el libro literario se pone al servicio de la ESI o de cualquier otro contenido eh, en particular. ¿no? Entonces, si cuando voy a armar mi acervo, si clasifico libros por los contenidos sociológicos del momento, yo me pondría en alerta, porque creo que la literatura es algo mucho más amplio y más específico que eso. Entonces, bueno, vamos a tratar de ir en esta clase y en la que viene, dando alguna vuelta sobre esos aspectos. En, la, en el libro Nidos de Lecturas, buscando, hay una cita que a mí me gusta, hay dos citas que me gustan mucho con respecto a esto que estoy diciendo, ¿no? Una eh, es una cita de... De, de Jacqueline Held, que es una, una escritora que, que escribió un libro muy hermoso sobre la literatura fantástica para niños, y yo ahí tomo un pedacito, una idea de Jacqueline Held cuando ella habla de la atmósfera, ¿no? como lo más importante que hay en el libro es la atmósfera que se crea, no necesariamente el tema que está en juego. Y también ahí traigo una cita de Marcela Carranza, que es una especialista argentina en literatura infantil, muy interesante, eh, que ella cuestiona esta, esta idea de los libros al servicio de otra cosa, eh, y hablando de estos libros que se posicionan para enseñar otras cosas, dice, estamos, estamos bajo dos formas opuestas de concebir el lenguaje literario. Una, la que se preocupa por la claridad de un mensaje medular, ¿sí? sería este mensaje del de contenido sociológico que quiero transmitir, al cual todos los niños lectores deben llegar de manera uniforme, guiados por el adulto. Esa forma consigue el lenguaje de la literatura como un instrumento de comunicación. No hay diferencia entre ese lenguaje con el del intercambio cotidiano. Bajo esa concepción, las palabras son invisibles, solo cumplen determinado fin, no tienen cuerpo, no tienen sonoridad, solo existen en función de un contenido a transmitir. Bajo esa concepción, la literatura es invisible. En cambio, la otra forma de concebir la literatura es pensar en un lenguaje que se escapa de los límites. Y cito a Marcela, que nos invita a jugar con las palabras, a palparlas, a olfatearlas, a lamerlas, como animales salvajes incomprensibles la más de las veces. Me parece que esa diferencia es muy, muy, muy importante. Entonces, aunque este tema es imposible de agotar en, en, en una clase y en dos y en tres, yo les invito a revisar sus acervos con esta mirada. ¿Hay libros que tienen una intención demasiado marcada? ¿Hay libros que tienen un mensaje demasiado marcado? Porque entonces ahí, ¿dónde está la literatura? Si la literatura es polisémica, tiene múlti múltiples capas de sentidos, y es el lector el que las tiene que capturar y construir, Aquellos libros que tienen demasiado determinado el mensaje dejan de ser literatura, se escapan de la literatura. Y los niños y las niñas pequeñas como lectores necesitan muchos libros en los cuales tengan que hacer ese ejercicio de construir el sentido, donde el mensaje no esté tan claro, no esté dado y donde haya muchos sentidos posibles. Vamos con la siguiente, por favor. Aquí estamos empezando a, a sistematizar algunas cuestiones sobre esta exploración de los acervos de la, de la que vengo hablando. Eh, por un lado, yo hablo de la diferencia entre ojear y leer. Muchas veces, nosotros, los adultos, cuando nos encontramos con un libro para niños y niñas, lo ojeamos rápidamente, no nos concentramos en la lectura, como si tuviéramos cierto prejuicio que nos hace pensar que con ver los dibujos ya alcanza, o lo que dice no va a ser tan interesante o no va a ser tan importante, como si no hubiera suficiente expectativa alrededor de lo que esas ilustraciones y esos textos y esos diseños en los libros tienen para decirnos sobre el objeto libro literario, el objeto artístico. Entonces, de alguna manera, al explorar el acervo, yo los estoy, las estoy invitando, a Leer libros profundamente, hacer algo más que hojearlos, leerlos una vez, dos veces, tres veces, hacer el ejercicio de pensar en esa ilustración, en ese texto, en ese diseño completo, porque conocer profundamente los libros que ofrecemos es una de las condiciones indispensables para poder convertirnos en buenos mediadores de lectura, para saber qué ofrecer, en qué momento, cómo acompañar lo que los niños y las niñas dicen en la lectura. Muchas veces pasa que cuando los adultos no hemos leído lo suficiente nuestro propio acervo, un, un niño nos pide un libro, lo empezamos a leer en voz alta y vamos trastabillando, o no, o no nos dimos cuenta que eso que decimos era una pregunta, o que eso necesitaba un una voz más suave, o que eso necesitaba una voz más fuerte. No pudimos anticiparnos porque no lo conocíamos. Y recuerden todo lo que decíamos de la melodía de la voz y de la oralidad. Si yo no capturo el sentido sigiloso que tiene ese pedacito del relato y lo digo como si nada, rompo la sigilosidad que ese libro está tratando de crear. Entonces yo tengo que conocer muy bien cada libro para ser capaz de encontrar el tono, el tiempo, la potencia de la voz que ese libro me pide como mediadora de lectura en voz alta. Para eso tengo que conocer mi acervo. Y también tengo que haberme enfrentado previamente a los conflictos que los libros pueden provocarnos. ¿no? Si estoy, empiezo a leer un libro que lo leo por primera vez con los niños y yo no lo leí antes, y de repente digo, ay, esto no me parece, ay, esto no me gusta, ay, no, sé, no estoy segura si esto sirve o no sirve, no estoy segura si esto es bueno o no, ¿qué voy a hacer? ¿En el medio de la lectura voy a cerrar el libro? o voy a empezar a recortar partes de ese texto porque me parece que no es apropiado. Esas formas de lectura no son buenas mediaciones para el lector que recibe, pero están ocurriendo porque yo en realidad no conocía este libro que estoy leyendo. Entonces, si yo me enfrento a esos conflictos previamente, primero pienso conmigo misma por qué me encuentro en un conflicto. Empiezo a pensar... ¿Qué tiene este libro de conflictivo para mí? ¿Qué concepto de niño está en juego para mí en este libro? ¿Qué concepto de literatura? Y además otra cosa riquísima que ustedes pueden hacer en sus equipos de, trabajos, de trabajo es que si a mí este libro me conflictúa, lo que puedo hacer es sentarme a leerlo con otros con mis compañeras y con mis compañeros, y discutamos de qué se trata este conflicto que a mí me genera. A lo mejor a mí me genera un conflicto, pero a mi compañera no, entonces discutimos por qué sí y por qué no, o a lo mejor a todos nos, nos genera un conflicto, y tenemos que pensar, bueno, ¿por qué está en nuestra biblioteca como un buen libro si nos genera un conflicto? Y empezamos a pensar, leemos otros textos, pedimos ayuda para pensar por qué estamos conflictuados. Todo eso es un ejercicio de formación de nosotros mismos como mediadores de lectura, que garantiza, primero, que no vamos a censurar libros, porque a veces cuando, cuando nuestra idea de lectura todavía está muy pegada a nuestra propia escolarización, o cuando hemos tenido poquitas experiencias de lectura literaria, o cuando nos tocó en nuestra escolaridad, a lo mejor maestros o maestras que, que tenían una, una vivencia de la lectura un poquito rígida, bueno, eso puede hacer que al encontrarnos, con, al encontrarnos con libros novedosos, desafiantes, como hay muchísimos en los últimos años que se han editado para niños, no sepamos qué hacer. Entonces, frente al temor de que este libro no funcione, no sirva, etc., ¿qué hago? Lo saco de la biblioteca, no lo ofrezco a los niños. Y eso es una forma de censura. Muchísimas veces, sin mala intención, censuramos libros que en realidad son riquísimos para las primeras infancias, pero eso tiene que ver con que no hemos revisado lo suficiente nuestro camino lector. Vamos a volver a eso también en la clase que viene. Pero diría, como, una, eh, como un corolario de alguna manera de esta exploración de acervos, yo les propongo que lean profundamente los libros, que traten de encontrarse con los conflictos que les pueden generar y, generar y que eso lo discutan colectivamente. No hay mejor manera de leer que con otros, no hay mejor manera de construir sentidos que con otros. Entonces, cuando ustedes reciben los libros, hagan una mesa de libros, busquen un, un tiempo en el cual leer, divertirse, reírse, leerse uno al otro en voz alta y también atravesar los posibles conflictos que aparezcan. Todo ese conocimiento de nuestro acervo a partir de la exploración es lo que nos va a permitir tener conocimientos específicos para ampliar el corpus que ofrecemos a las niñas y a los niños con los que trabajamos cotidianamente. La siguiente, por favor, Euge. Y Vamos a empezar a meternos así con un poquito de, de profundidad hoy en los libros específicamente. Y vamos a comenzar por los libros ilustrados. Yo suelo decir, y eso también lo encuentran en, en, en nuestro librito Nidos de Lecturas, que el primer museo de artes plásticas de las niños y los niños son los libros ilustrados. ¿Por qué? Es buenísimo ir a un museo y es un buenísimo encontrarse con las obras de los artistas, pero cuando los libros ilustrados están ilustrados, por grandes ilustradores, por buenos ilustradores y buenos artistas, esas son las primeras obras plásticas con las que se encuentran los niños y son portátiles, están a la, a la mano, lo cual les da la posibilidad de una interacción directa y además nos garantiza que la cultura plástica, que los, los, las grandes ilustraciones, las grandes obras de los artistas plásticos no quedan para una pequeña población, no quedan para una pequeña élite que puede o quiere asistir al museo. De esta manera también estamos pensando en la democratización del arte plástico para todas las infancias. Tener buenos libros ilustrados en nuestro acervo garantiza un museo de artes plásticas para nuestros niños y niñas. Y yo ponía aquí, porque me interesa pensar en esa idea de libro-museo, pero también me, me interesa pensar que nos dan las ilustraciones, que reciben los niños y las niñas a través de las ilustraciones. Y puse aquí dos pequeñas citas de John Berger, un teórico del arte, que tiene eh, un libro que a mí me gusta mucho que se llama Modos de Ver, eh, y él dice, cuando se ama, la vista del ser amado tiene un carácter de absoluto que ninguna palabra, ningún abrazo puede igualar. La vista llega antes que las palabras. El niño mira y ve antes de hablar. ¿Y se acuerdan lo que planteamos en la clase anterior? El rostro libro de la mamá, del papá, de la maestra, del abuelo, del hermano, el rostro libro como primera imagen poética. ¿sí? Ese rostro eh, amoroso que se ofrece es para los niños la primera imagen poética. ¿Esto qué quiere decir? Que en la mirada, en la vista hay para los niños pequeños una gran cantidad de información que llega de manera directa y que llega antes que la palabra, porque aunque la palabra esté presente, la interpretación de la palabra lleva más tiempo que la interpretación de la imagen, que la interpretación de lo visual. El niño ve antes de poder decodificar el lenguaje. Esta es una información importantísima, porque nos hace dar cuenta de que la ilustración y las buenas ilustraciones son percibidas por los bebés y los niños pequeños con mucha intensidad desde el primer momento de la vida. Entonces, ya no es válido desde esta perspectiva el criterio de, para bebés y niños pequeños, imágenes bien sencillas, colores planos, imágenes con contornos delimitados, porque si no, no las entenderían. Es todo lo contrario. Cuanto más pequeño es un niño, más está atravesado por esta posibilidad multimodal de leer con todos los sentidos. Y la vista es el primer sentido a través del cual los niños se reconocen en el mundo y reconocen las cosas del mundo. Por eso podemos decir que los niños y las niñas pequeños, los que nos ocupan de 0 a 5 años, son grandes lectores de imágenes y ahora vamos a trabajar un poquito sobre el libro-álbum, pero seguramente ustedes deben tener experiencia de lectura del libro-álbum con los niños, y seguramente les ha pasado algo que a mí me pasó un montón de veces, que es un libro-álbum que, que tiene mucha ilustración minuciosa, y que la hemos leído muchas veces con los niños y las niñas, de repente ellos nombran algo que están viendo, y nosotros que lo leímos un montón de veces no lo habíamos registrado, no nos habíamos dado cuenta. ¿Por qué? Porque la visión de ellos está mucho más atenta y mucho más perceptiva a todo lo que aparece en la ilustración. Son lectores visuales más, mucho más eh, atentos que nosotros los adultos. Entonces, otra vez, ese mito de para niños pequeños, ilustraciones planas, contornos definidos y nada abstracto, porque no lo van a entender, no es más que eso, un mito. Los niños pequeños necesitan todos los colores todas las formas, las formas abstractas, las formas icónicas, las formas figurativas, y todo eso puede formar parte de ese pequeño museo de artes plásticas que le ofrecen los buenos libros ilustrados. Estamos poniendo el foco aquí en la importancia de las buenas ilustraciones. A veces aparece algo eh, ligado, por ejemplo, al color, ¿no? Eh, con, con algunas educadoras o con algunos bibliotecarios que he trabajado, suelen... Eh, tener cierto prejuicio con el blanco y negro. ¿no? Libros en blanco y negro no, porque los niños eh, no, no ven el blanco y negro, o no disfrutan el blanco y negro, o los asusta el negro, o no les interesa el blanco y negro. Sin embargo, hay muchísimos libros solo en blanco y negro que son maravillosos y que las niñas y los niños sienten una profunda atracción hacia ellos. Y vamos a la siguiente, por favor. Vamos a hacer ahora una diferencia entre dos formas de libros ilustrados. ¿sí? Cuando decimos libro ilustrado, obviamente nos referimos a un libro que tiene ilustraciones. Pero dentro de los libros ilustrados, podríamos hablar como mínimo de dos grandes formas. Los libros ilustrados tradicionales, en los cuales aparece una ilustración que acompaña al texto, pero que esa ilustración es una réplica de algo que el texto ya dice. El texto dice algo y aparece una ilustración que repite en formato gráfico lo que el texto dice. Hay otra forma de libros, otra modalidad de los libros ilustrados que son los libros álbumes. Y en un libro álbum la característica es la siguiente, que la información está repartida entre el texto, las ilustraciones y el diseño en, gen en general. Es decir, ni el texto ni la ilustración lo dicen todo, ¿sí? Hay algo que se dice en el texto y hay algo que se dice en la ilustración. Desde ese punto de vista, los libros álbumes son libros que desafían aún más la lectura de imágenes, la lectura visual. El lector pequeño que lee un álbum está más desafiado en la lectura porque tiene que leer el texto en el caso de que no lea por sí mismo, escuchando el relato y además tiene que leer la imagen que no dice lo mismo que dice el texto. Por eso los álbumes, además de ser en general muy potentes artísticamente y muchas veces muy hermosos, tienen para el lector esa, ese doble juego y ponen al lector, lo exponen a un ejercicio cognitivo muy potente y muy desafiante. Leer álbumes con los niños pequeños es como un gran entrenamiento de la lectura. También hay álbumes con texto escrito e ilustraciones y álbumes sin palabras, pero de eso vamos a hablar en un momentito. Antes vamos a leer juntas y juntos un libro que a mí me gusta mucho, y probablemente algunos de ustedes lo conozcan, y a lo mejor también les gusta mucho, que es Fernando Furioso. Le voy a pedir a Euge que bajemos un ratito la presentación y vamos a leer en pantalla Fernando Furioso. Mientras, Euge. Ah, ahí está, perfecto, Euge, gracias. ¿Querías decirnos algo, Nati? No, que estamos ahí leyéndolas en, en el chat y leyéndolos eh, de gente de todo el país, docentes, educadoras, educadoras. Eh, y van comentando y compartiendo eh, lo, lo que les va ocurriendo, con qué vinculan lo que, lo que estás trayendo, así que es muy, muy interesante. Bueno, me alegro mucho, y si hay preguntas o inquietudes, Nati las va recogiendo y las trabajamos al final. Voy a leer en voz alta Fernando Furioso. Y les propongo que mientras lo vamos leyendo, ustedes hagan ese ejercicio de ver... ¿Qué pasa en el texto y qué pasa en la ilustración? ¿sí? A ver si se cumple esto, yo digo que es un álbum, a ver si se cumple esto de algo está dicho en el texto y no en la ilustración, y viceversa. ¿sí? Y también a ver qué pasa si detectamos todo lo que está en juego, como hacen los niños. ¿no? Fernando Furioso, un libro de Orán y Kitamura, editado por Ecaré. Había una vez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 en un terremoto universal. Y la tierra y la luna, las estrellas y los planetas. Y el país, el pueblo, la calle y la casa de Fernando, su jardín y su cama. Quedaron convertidos en migajas en el espacio. Fernando se sentó en un trozo de Marte y pensó, pensó y pensó. ¿Por qué fue que me puse tan furioso? Pero no se pudo acordar. ¿Y tú? ¿te acuerdas? Y colorón, colorín, este libro llegó a su fin. Bueno, no sé si habrán podido observar esa diferencia entre lo que dice el texto y lo que dicen las ilustraciones. ¿no? Las ilustraciones hablan de maremotos, hablan de tirar y romper todos los juguetes, hablan de un gatito que lo acompaña por todos lados y nunca lo abandonan, habla de una abuela que está con un casco de astronauta porque ya están en, en, en el espacio. Eso no está dicho en el texto, eso está dicho en la ilustración. Y ese, esa estrategia que utilizan los autores para hablar de lo exacerbado que es el enojo de... De Fernando, de lo tremendo que es el enojo de Fernando, está puesta fundamentalmente en la ilustración. Desde el punto de vista de, de, de las estrategias específicamente artísticas, diríamos que el autor, o sea, Kitamura, cuando ilustra, juega con la hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? La hipérbole es una figura retórica donde algo se exagera al máximo, se lleva al máximo posible de la exageración. Entonces, de alguna manera, lo que hace Kitamura es llevar el enojo infantil a una hipérbole. Todo es terrible, todo se rompe, todo rompe los bordes posibles de lo que podríamos aceptar en la furia de un niño. Y de alguna manera está hablando, tal vez, de los sentimientos que un niño tiene cuando siente esa furia, frente a algo sencillo, como desde el mundo adulto, como es el límite a la hora de irse a dormir y dejar de mirar televisión. Entonces, un lector pequeño que lee este libro está leyendo lo que el mediador dice del texto y la, escuchando las palabras, pero además está leyendo esas imágenes y está leyendo esa hipérbole como forma artística de expresar algo. Eso es parte de la riqueza de un álbum, los dos lenguajes, y cuando un álbum es un buen álbum, además este trabajo sobre la forma, en este caso específicamente sobre la forma Gráfica sobre la forma de la ilustración. El relato es muy sencillo, pero la ilustración despliega esa hipérbole que hace que los mundos que aparecen en la ensoñación de Fernando, en el enojo de Fernando, sean mundos de ficción. ¿sí? Esas cosas no pasan en la vida real, pero sí pasan en la ficcionalización de un enojo infantil. Entonces, este libro era un ejemplo de un libro álbum en el que funcionan de esta manera texto e eh, ilustraciones. Vamos a volver a la misma lámina en la que estábamos, Euge, porque ahí yo también eh, hablaba de otra clase de álbumes, que son los álbumes sin palabras. Y a lo mejor ustedes dicen, ¿cómo álbum sin palabras? Sí, Si la información está repartida entre el texto y la ilustración, si no tiene palabras, ¿qué pasa ahí? Bueno, es que... Esos álbumes sin palabras, en los que no hay texto, tienen una característica particular, y es la siguiente, que no hay palabras escritas, pero la secuencia de las ilustraciones arma un relato, hay una narración aunque no estén las palabras. A eso lo llamamos álbumes sin palabras. Y los álbumes sin palabras a veces dan mucho miedo. Eh, ahora voy a hablar un poquito de algunas escenas de lectura de álbumes sin palabras. Pero para dar un ejemplo de este tipo de libros, Vamos a ver algunas páginas del libro Chigüiro. Vamos con la siguiente, Euge. Ahí, ahí estoy preocupándome ya por el tiempo. Chigüiro, que es un libro que yo creo que muchos de ustedes deben tener en sus bibliotecas, de Ibar Dacol. Este es Chigüiro y el lápiz, está editado por Babel y en la Argentina por Calibroscopio. Entonces vamos a ver cómo funciona en Chigüiro esta cuestión. Es un álbum, pero sin palabras. ¿Y por qué no es un libro ilustrado con imágenes y nada más? porque esas ilustraciones van construyendo un relato. La siguiente deboja. Empieza otra escena dentro del libro. ¿sí? ¿Qué estarán imaginando? Los que no lo conocen. ¿Qué vendrá? Y se durmió. Salteamos algunas imágenes. Nos quedamos ahí. Salteamos algunas imágenes por, porque no nos da el tiempo para ver el libro completo, pero ¿ven cómo funciona aquí el, el álbum sin palabras? No hay palabras escritas, pero hay una narrativa, hay un relato. Estos libros son más desafiantes todavía, porque al no haber un texto de apoyo hay que inferir o imaginar mucho más. Este es un libro muy sencillo, hay otros álbumes sin palabras que no son tan sencillos, pero a pesar de lo sencillo, miren lo que puede ocurrir. Pensá, pienso mucho en una anécdota, muchas veces las mamás o los papás cuando uno les propone leer un álbum sin palabras, dicen, ¿y con esto qué hago? Y recordé una vez que en una feria del libro de las que hacemos en el jardín, un papá, el papá de Tobías, Tobías tenía un año y medio, nos había preguntado cuál era el libro preferido de Tobías para comprárselo en la feria, y le sugerimos Chihuiro y el lápiz porque Tobías lo adoraba, y el papá fue y lo compró como a ciegas, sin, oje, sin ojearlo siquiera, ¿no? Y al otro día viene, muy enojado, a decirnos, ¿cómo se les ocurre recomendarme este libro que no tiene ni una palabra? No supe qué hacer. Todavía se sentaba conmigo y me, me señalaba con el dedo y esperaba que yo dijera algo, y yo no sabía qué decir. No sé cómo se lee un libro sin palabras, no se puede leer un libro sin palabras, ¿no? Bueno, muchas veces pasan esas cosas, pero esa anécdota fue especialmente hermosa, y a partir de ahí empezamos a pensar, bueno, tenemos que leer con los papás y las mamás libros sin palabras, dar información sobre cómo podríamos leer este libro, dónde está el relato, etc. Bueno, y a partir de eso, un pequeño taller en el cual trabajamos específicamente sobre libros sin palabras. Eh, este, este pánico en el que entró el papá de Tobías cuando se encontró con este libro le puede pasar a muchísimos adultos, porque estamos matrizados en la lectura del texto escrito, no estamos tan habituados a pensar que también sabemos leer imágenes y que además sabemos leer narrativas en las imágenes. ¿no? Y tengo aquí una anécdota que tiene que ver justamente con Tobías y este libro. Su papá pensaba que este no era un libro conveniente porque no tenía palabras y no supo qué hacer, pero miren lo que pasó con Tobías. Tobías tiene un año y cinco meses de edad. Está sentado en el piso, en la sala que comparte con otros niños de su edad, en el centro infantil. Sobre una alfombra hay un canasto con libros y varios más desparramados, fuera del canasto. La educadora los puso a disposición de las niñas y los niños, mientras va higienizando y cambiando a los que terminan de comer. Tobías ya está limpio y listo para jugar. Toma con entusiasmo un libro nuevo que está en su sala hace dos días. Comienza a ojearlo con detenimiento. Se acerca Carlos, otro niño de un año, que llega reptando hasta Tobías porque aún no camina. Parece que Carlos quiere el libro que tiene Tobías. Intenta arrebatárselo. Tobías se defiende, trata de alejar el cuerpo de Carlos con la mano. La situación se repite tres o cuatro veces. Finalmente, Tobías, fastidiado, se levanta, se acerca al canasto de los libros, toma uno de allí y se lo alcanza a Carlos, como para que tenga algo para leer. A continuación, huye con su libro a un rincón de la sala y allí, en esa pequeña y hermosa soledad, sigue leyendo página a página, detenidamente, su libro elegido. Chiguiro y el lápiz. Ese era el libro que Tobías amaba y por eso le sugerimos a su papá que se lo comprara. Fíjense, dos grandes cosas ahí. Tobías, con un año y cinco meses, ya está enamorado de un libro, de un álbum sin palabras, sabe cómo leerlo, pero además, Tobías no solo está aprendiendo a leer libros, sino que está aprendiendo a leer niños. ¿Se acuerdan de eso que decíamos en la clase anterior? Aprender a leer niños. Él supo percibir que Carlos no lo molestaba porque quería molestarlo, sino porque necesitaba un libro, quería un libro. Entonces él se defiende un poco, cuando ve que no hay remedio, ¿qué hace? Le da a Carlos lo que quiere, otro libro, y él se va en silencio a su pequeña soledad para poder disfrutar de su propia lectura. Fíjense qué lector de un año y cinco meses, y eso tiene que ver con la frondosa experiencia de lectura que Tobías tiene desde que empezó a venir al jardín, muy pequeñito, con dos o tres meses de edad, y de la frondosa experiencia de lectura que también se va generando en su casa, en la medida en que nosotros acompañamos a las familias a leer. ¿Ven que no es una cuestión cronológica, que no es una cuestión de edad? ¿Quién diría que este es un libro para un niño de un año y cinco meses? ¿Y quién diría que una, un niño de un año y cinco meses puede considerar este su libro preferido? Y leérselo solito en silencio para sí mismo. La siguiente, por favor. Qué bueno. Bien, y vamos a pasar a otro tipo de libros. Vamos a pasar a los libros de poemas. Estos libros son también importantísimos en nuestros acervos. Por supuesto que también los cuentos son importantísimos. Hoy, como tenemos muy poquito tiempo, me voy a dedicar a los álbumes y a los libros de poemas que tal vez son los menos considerados en nuestras bibliotecas. Probablemente si yo les digo que agreguen a su libretita eh, un conteo de cuántos libros de cuentos tienen y cuántos libros de poemas tienen en su biblioteca, o cuántos álbumes tienen y cuántos libros de poemas tienen, poemas les van a sobrar los dedos de la mano para contarlos. Siempre tenemos menos. Por un lado porque se edita mucha, mucho menos poesía que, que álbumes o cuentos o, u otro tipo de libros o libros informativos, y por otro lado también porque a veces no sabemos cómo leer poesía o a veces pensamos que para los niños pequeños el poema es demasiado abstracto. Esto que pensamos en la clase 1, ¿no? Yo aquí diría, no, lo que estamos haciendo hoy es una invitación a que los libros de poemas tengan una fuerte presencia en los salones. Y todo tipo de poemas, gitanjáforas, limericks, coplas, rimas, poemas de verso libre, canciones de rondas, Retarilas. Ahora vamos a leer algunos poemas. Traigo una pequeña frase que también está en nuestro, en nuestro libro Nidos de lectura y que me parece que es muy importante, de Margaret Meek, de su libro En torno a la cultura escrita, cuando ella dice El importante asunto de aprender a hablar lo suficientemente bien para, para participar en una conversación es inseparable del juego de lenguaje que permite generar poemas y cuentos. Entonces, toda esa oralidad poética de la que hablamos en la clase 1 es material imprescindible para generar poemas y cuentos. Los niños y las niñas ya estuvieron dentro del poema cuando les cantamos una nana, cuando hicimos un juego de rimas, cuando empezó a aparecer ese maternés que sin darse cuenta escribía poemas orales. Ahora aparecen los libros, ¿sí? que también recuperan ese juego metalingüístico y que transforman el juego metalingüístico en poema. Voy a leer algunos poemas que de alguna manera van transitando esas zonas que están allí, gitanjáforas, limericks, coplas, tal vez voy a leer los menos convencionales, ¿sí? porque por ejemplo, si hablamos de limericks, tenemos todo el repertorio de María Elena Walsh, que es muy cercano y que seguramente todos conocen. A veces cuando hablamos de verso libre no es tan sencillo encontrar esos buenos poemas de verso libre. Voy a comenzar con un poema de Roberta Yanamico, poeta argentina, de su libro Rirras. Un poema sobre la lagartija que dice así. Una lagartija en la escuela. Una lagartija en la escuela duerme con almohada de goma de borrar. El timbre rompe en pedazos su sueño verde. Una lagartija en la escuela Parece una letra de cola larga. En un rincón de la cartuchera espera el recreo. Otro de Roberta y Anamico. Ojo con los colores. Pinté mi casa de verde. Vino un caballo. Pensó que era pasto y se la comió. Pinté el caballo de azul. Vino un delfín. Pensó que era el mar y se zambulló. Pinté el delfín de amarillo, vino un lagarto y pensó que era el sol. Pinté el lagarto de rojo, la abeja pensó que era una flor. Pinté la abeja de blanco, vino un oso y la vio volando por el aire como una pompa de jabón. Otro poema, en este caso de María José Ferrada, de su libro El lenguaje de las cosas. Fíjense cómo el lenguaje juega, cómo empiezan a aparecer las metáforas y cómo aparece ese juego metalingüístico. Las tazas. Las tazas son unas piscinas muy pequeñas que sirven para poner el té. Si la gente también fuera pequeña, podría nadar en ellas o dormir una buena siesta. Siempre que no hubiera té adentro. Tienen una sola oreja y por eso escuchan la mitad de las conversaciones. Pero eso no les importa las tazas, sobre todo cuando son de porcelana, porque son seres bastante indiferentes. Otro de María José Ferrada, de su libro Escondido. Estos son muy cortitos y muy hermosos. Dentro de los nidos hay partituras para que canten los pájaros. Dentro del mar hay un cielo con estrellas que brotan de la arena y burbujas, pequeños planetas con corazón de aire. Ahora voy a leer dos poemas de Federico García Lorca, de su libro Dos arbolitos locos, que está ilustrado por Valeria Cis, de la colección Arbolitos de Capital Intelectual. Estoy hablando de García Lorca, ¿eh? estoy pensando en bebés y en niños de menos de cinco años. Cancioncilla sevillana. Amanecía en el naranjel, abejitas de oro buscaban la miel. ¿Dónde estará la miel? Está en la flor azul, Isabel, en la flor del romero aquel. Sillita de oro para el moro, silla de oropel para su mujer. Amanecía en el naranjero. Canción tonta. Mamá, yo quiero ser de plata. Hijo, tendrás mucho frío. Mamá, yo quiero ser de agua. Hijo, tendrás mucho frío. Mamá, bórdame en tu almohada. Eso sí, ahora mismo. Dije dos, pero van a ser tres porque este me gusta mucho. Al oído de una muchacha. No quise, no quise decirte nada. Vi en tus ojos dos arbolitos locos, de brisa, de risa y oro. Se meneaban, no quise, no quise decirte nada. Todos esos poemas que leí son poemas que yo leo con los niños y niñas con los que trabajo, que son muy pequeñitos. Y todos esos poemas son sumamente disfrutados y como decíamos en la clase pasada, algunos comprenden algo de lo que el poema trae, otros se quedan en la melodía, otros se divierten con algo de lo que pasa con el ritmo y todo eso es experiencia poética, es experiencia del poema, porque el poema no nació para ser entendido, el poema nació para para producir una perturbación sobre el lenguaje de la comunicación y llevarnos a experimentar otras formas del lenguaje donde el alma del lenguaje está mucho más vivo que nunca, como ocurre, como el niño ensueña el alma del juguete cuando trata de desarmarlo. Entonces no es importante si comprendimos o no comprendimos el poema, lo importante es lo que vibra en nosotros cuando escuchamos o leemos el poema. A veces vibra la melodía, a veces vibra el significado, a veces vibra el ritmo del poema. Y todo eso es una experiencia de lectura importantísima e imprescindible para los niños y las niñas pequeñas. Iba a leer otro, pero me lo voy a reservar, porque uno, uno tradicional, porque tenemos muy poquito tiempo. Quería traer uno tradicional de Argentina. Palomita blanca, re blanca, re blanca. ¿Dónde está tu nido, renido, renido? En un palo verde, reverde, reverde, todo florecido, orecido, orecido. Bueno, esto es una invitación a hacer crecer ese acervo de poemas de la tradición oral, de las, re las retahilas, las canciones de ronda, pero también buscar, tratar de descubrir aquellos poetas contemporáneos que están produciendo de una manera tan rica, y tan interesante, Poemas para la primera infancia. Y cuento un ejemplo que lo cuento muchas veces, a lo mejor alguno de ustedes ya lo escuchó, que, que, pero lo traigo de nuevo porque creo que es tan, tan, tan, útil para sacarnos de encima el mito de que los niños pequeños no entienden la poesía, ¿no? Belén, maestra de, de los niños y niñas de tres años, en mi jardín, en el jardín donde yo trabajo, un día estaban hablando de las, de las lágrimas y dice, ¿cómo se llamaba ese agüita que sale de los ojos?, y Luigi, de tres años, dice, lástimas. Díganme si eso no es una metáfora impresionante, una síntesis poética impresionante. Luigi encontró el alma de las lágrimas y lo transformó en poema, lástimas. Podría ser poema de una sola palabra. Bien, vamos con la siguiente, por favor, Euge. Y esto ustedes lo van a reconocer porque está dentro de niños de Lectura, pero lo quiero resaltar. ¿Todo libro es un cuento? ¿Y por qué traigo esta pregunta? Porque me parece que es muy importante pensar que dentro de un libro no necesariamente hay un cuento, ¿sí? Nosotros tenemos libros y dentro de los libros tenemos poemas en algunos casos, cuentos en otros casos, libro álbum en otros casos. Entonces, de algún modo, lo que estoy proponiéndoles es empezar a mirar esos libros de nuestro acervo con ojo de libro, ¿sí? te voy a leer un libro y vamos a ver dentro de este libro si hay poemas, si hay cuentos, si hay leyendas, eh, si es solo un libro ilustrado, vamos a ver si hay obras de arte, qué hay dentro de este libro. Yo creo que esa claridad en cómo presentamos el libro, como libro, también hace que los niños y las niñas pequeñas puedan ir Aprendiendo sobre la literatura, aprendiendo sobre los libros en general y aprendiendo sobre los géneros. No es lo mismo un libro informativo que un cuento, o no, no es lo mismo un libro informativo que un libro de poemas. Entonces, eh, seguramente cuando ustedes empiecen ahora a, a leer con los chicos, les va a salir muchas veces: Esto te voy a leer un cuento, y cuando lo abren dicen: Ah, pero esto es un libro de poemas, o Ah, esto es un libro informativo. Entonces, si nosotros buscamos esa precisión y transmitimos esa precisión, para ellos también es más claro. Es más claro el registro de qué hay dentro de un libro, qué es la literatura y qué son los géneros literarios. Los están viviendo cuando reciben las lecturas, pero empezar a nombrarlos también es parte de ese aprendizaje. Y la siguiente, por favor. Aquí tenemos, en principio, una greguería de Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Y que podríamos decir, una gre greguería es una forma literaria como inclasificable, porque no es cuento, y no es poema, ¿qué es? Es greguería, ¿sí? Precisamente la greguería es una forma que se sale del cuento y del poema como, como grandes formas. Fíjense qué hermosura esto. El más pequeño ferrocarril del mundo es la, or la oruga. Ojos de artista mirando el mundo, que no ven solo lo que es obvio. Decíamos también que el arte es la ruptura con lo habitual. Los niños miran el mundo con ojos de artista. Por eso ellos también podrían decir, como dice el poeta, el más pequeño ferrocarril del mundo es la oruga. ¿Qué pasaría si comenzáramos a leer este tipo de textos con los niños y saliéramos a mirar el mundo de esta manera? ¿no? Y hablando de mundo, una cita de Graciela Montes que me parece muy hermosa y que justifica aún más este ejercicio que estamos haciendo de pensar por qué llevar los libros y la lectura, y por qué lecturar desde la más temprana infancia. Dice Graciela, lo nuestro son los mundos, no sabemos vivir sin ellos. Si no conseguimos fabricarnos los propios, tomamos otros, ya hechos, y nos los calzamos o nos los encasquetamos de cualquier manera, como sea, con tal de no quedar a la intemperie. A mí me gusta muchísimo esta idea protectora que aparece cuando Graciela Montes dice nos encasquetamos mundos de cualquier manera para no quedar a la intemperie. Podríamos decir entonces que la ficción, los mundos de la ficción, los mundos de la literatura, son mundos que nos abrigan, son mundos que nos nutren, son mundos que nos hacen sentir menos solos. Y en la primera infancia, que es un tiempo tan importante en, en dos sentidos, por un lado, para construir mundos, porque la experiencia es muy chiquita, necesito nutrirme de otros mundos para tener con qué jugar y con qué pensar. Y por otro lado, probablemente la primera infancia, como la vejez, sean sea las etapas de la vida donde uno más fuerte siente la soledad, porque está en mayor dependencia de los adultos, porque aunque los adultos sean amorosos, la necesidad de sentir cercano es casi permanente. Cuán, cuán importante se vuelve también en ese sentido la presencia de los libros, de la lectura y de la literatura como una forma de no quedar a la intemperie. Niños abrigados y niñas abrigadas por esos otros mundos que nos traen los libros. Y la siguiente, que es la última, y ahí sí abrimos a la conversación, estoy muy impresionada de estar cumpliendo con el tiempo porque eso casi nunca me sale bien, eh, Natalia me mira y se sonríe. Eh, esta pregunta, ¿sí? ¿Por qué es importante ofrecer libros a las niñas y a los niños pequeños? Recién decíamos, para no estar a la intemperie, para tener una nutrición de mundos con los cuales pensar, hacer y compartir la vida. Y también me gusta mucho esta, esta frase que, con la que cerramos la clase de hoy, que es de María Bonafé. María Bonafé es una... Eh, psicoanalista que ha trabajado muchísimo con primera infancia y que dirigió y sigue trabajando aún, aunque ya es una señora muy grande, en, eh, en la fundación ACCESS, una fundación francesa que sobre acciones culturales contra la segregación y la exclusión, que trabajan especialmente con poblaciones migrantes o con poblaciones en lugares muy desfavorecidos económicamente, María Bonafé dice, proporcionar libros a los bebés no significa proponer una forma de aprendizaje precoz de la lectura. Se trata de rehabilitar el juego con narraciones por medio de un contacto lúdico con el libro, un objeto sorprendente, con demasiada frecuencia reservado a una minoría y encasillado en un concepto cultural estrecho. Los libros deberían estar presentes en la vida cotidiana de todos los niños, sin ninguna restricción, y sin buscar ningún beneficio inmediato. Y yo adhiero totalmente a esto que dice María Fe y creo que todos los que estamos trabajando en niños de lecturas estamos digamos, haciendo mucho esfuerzo tratando de que esto se convierta en una realidad. Muchos libros, los mejores libros para todos los niños, sin la búsqueda de un beneficio inmediato en el sentido rendidor escolar, sino con el beneficio de ampliar el desarrollo psíquico, fortalecer las relaciones interpersonales, ampliar los mundos imaginarios, aprender a pensar a través del lenguaje y ser capaz de construir las propias historias. Cuando digo construir las propias historias, me refiero tanto a inventar historias y cuentos como a jugar. En el juego dramático de los niños aparecen sus primeras escrituras orales a través de lo que inventan y de lo que comparten y de las formas que les dan a esas historias. Bueno, hasta aquí la clase 2, en la que intentamos enfocarnos en los libros, y abrimos a preguntas, comentarios, inquietudes, etcétera. Bueno, muchas gracias María Emilia. En principio, eh, lo que surge en el chat es agradecimiento por, por compartir eh, también las experiencias, no, esas escenas eh, de jardines que nos han traído eh, Tanta, tanta poesía. ¿no? Eh, también hay muchas personas, docentes, educadoras que comparten alguna experiencia personal, no como los cuentos nos llevan a, a recorrer nuestras infancias, quienes nos leían. Eh, y con respecto a, a las preguntas, bueno, traían algunas que para, para ir cerrando y no De extendernos demasiado en el tiempo, que tienen que ver con... ¿Qué ocurre con los cuentos más comerciales o los que se ocurren o se encuentran en los supermercados, como de Disney, de, de películas? Eh, y se, ¿Se armó ahí alguna conversación acerca de diferenciar lo que son los libros de las obras eh, literarias? También preguntaban acerca de qué, qué sucede eh, en relación a, a inventar un cuento a partir de, de las imágenes de un libro. Eh, que por ahí se lo podemos eh, vincular con, con el, las imágenes que nos presentaste hoy de Chiguiro, eh, y también cómo despertar curiosidad en niños y niñas que por ahí están eh, muchas horas con la tecnología o el celular. Por ahí algo de esto hablamos también en la clase eh, número uno. Sí, eh, en la clase Próxima, la clase 3, vamos a hablar mucho de intervenciones, vamos a revisar intervenciones, y ahí por ejemplo vamos a poner mucho el ojo en qué hacer después de la lectura, si sí, es que hay que hacer, la pregunta es, es previa, ¿hay que hacer algo después de la lectura? Y en todo caso, ¿qué hacer después de la lectura? Eh, con respecto a inventar cuentos a partir de las imágenes o cambiarle al final, al final de los cuentos, no lo voy a tomar ahora porque me parece que es un tema muy importante, entonces lo vamos a dejar para la clase que viene, que es una clase dedicada a intervenciones, y lo vamos a revisar lo más a fondo posible. Prometo que vamos a trabajar sobre eso. Con respecto a, al comentario anterior sobre qué hacer o qué significan en nuestras bibliotecas los libros de Disney o los libros que se compran en el supermercado. Eh, yo en principio diría que, que no son buenos libros para nuestras bibliotecas. Yo creo que, que esos libros existen y están. Y no está mal que los niños en su casa tal vez tengan esos libros, porque bueno, se lo trajo de regalo la abuela, es lo que el papá pudo comprar. Y cuando digo pudo comprar, no me refiero solo a una cuestión económica, ¿no? porque eh, ¿cuándo vamos a comprar un libro? Retador, desafiante, un libro complejo. Y cuando tenemos cierta experiencia, cuando hemos pensado con otros qué puede leer mi hijito, tal vez, ¿no? Pero en general, las mamás y los papás, aunque tengan posibilidades económicas, cuando van a una librería, quedan como muy sujetos a lo que sugiere el vendedor, la vendedora. Y la verdad, yo, por ejemplo, me tomo mucho tiempo cuando voy a las librerías donde hay libros para niños, de observar qué, pide, qué piden los adultos y qué hacen los libreros. Y es salvo en las muy buenas librerías, por supuesto que las hay, por suerte las hay, en las librerías más comerciales, eh, lo que vemos en la góndola, como primera, primera línea de góndola para ofrecer, es la reproducción, sí, de los estereotipos, de los dibujos animados, de las cuestiones comerciales, y cuando una mamá, un papá, pide sugerencia, van, el, el librero va hacia ahí, o a la clasificación que tiene de dos a cuatro años, cuatro a seis años, todavía son muy pocas las librerías que tienen un librero o una librera con criterio, para con un criterio literario para pensar los libros para primera infancia, o con un criterio sobre la infancia. ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí creo que, que tenemos una, una dificultad que, que muchas veces las mamás y los papás no compran mejores libros para sus hijos porque no saben ni siquiera que hay mejores libros, o si ven libros de mejor calidad, tienen temor de que sus hijos no los entiendan, no saben qué hacer con ellos, entonces yo creo que ahí nuestro trabajo de mediación cultural es fundamental, eh, nunca censuraría un libro que un niño tiene en su casa, me parece que es lo que compraron, lo que consiguieron, lo que forma parte de esa cultura cotidiana, pero sí creo que nosotros tenemos otra misión, ¿no? que es precisamente hacer crecer ese acervo, no solo en cantidad, sino también en calidad, o sea, la tarea de la escuela es que los mejores libros lleguen a los niños y a las niñas, y también la tarea de la escuela es poner a pensar conceptos de infancia, poner a pensar conceptos de lectura, poner a pensar conceptos de literatura y de arte, ¿no? Entonces creo que no nos podemos quedar tan tranquilos con, bueno, en la biblioteca de nuestra sala tenemos eh, unas cuantas revistitas que trajeron los papás, y los libros buenos están en la biblioteca, en la dirección, eso... No, eso, digamos, ahí estamos violando principios básicos de la democracia de la lectura, no y, y, y, y también, insisto en esto, no lo hacemos porque somos malas personas, probablemente lo hacemos porque no terminamos de, de entender dónde está el valor de los libros y dónde está el valor de la acción compartida con los chicos y las chicas. Por ejemplo, algo que, que diría en este sentido es, eh, a mí me parece que la, la intervención, una intervención muy común que es Vamos a pedirles a las madres y a los padres que traigan un libro de donación para armar nuestra biblioteca. A mí me parece que esa intervención no es una intervención muy acertada. ¿Por qué? Porque va a pasar esto, las mamás y los papás van a comprar con un criterio no literario, con un criterio no artístico, con el temor de que los niños no entiendan este libro, a veces con un criterio económico, por supuesto, porque no, no, no todo el mundo puede gastar lo que vale un buen libro, entonces eh, probablemente vamos a tener un montón de revistitas o de libros que no forman para nada parte de un buen acervo, y eso es como un engaño de alguna manera, porque creemos que hicimos una biblioteca democrática, porque la hicimos con la colaboración de las familias, pero en realidad no les dimos a las familias criterios de selección de libros. ¿no? Entonces en ese caso yo veo como mejor intervención, primero, leer los libros buenos que tenemos con las familias, que empiecen a... a a comprender el valor que eso tiene, pero además a disfrutarlos, o sea, yo, cuando nosotros hacemos ferias de libros en el jardín, hay veces que veo a mamás y papás de bebés mirando una estantería de libros requetes sofisticados, y cuando les digo, es para tu hijito, te puedo orientar, me dicen, no, no, estos son para mí porque me encantan, y a lo mejor se compran tres libros infantiles, sofisticadísimos, que no son los que ahora van a leer con su porque le encantan. Entonces ahí también hay un placer y un descubrimiento de la belleza de la literatura infantil que no todas las mamás y los papás pueden hacer, y yo creo que esa es nuestra tarea. ¿no? Entonces, volviendo un poquito a esto, si quiero pedir libros para que colaboren con nuestra biblioteca, tal vez lo que yo haría es una lista de libros sugeridos. Estos son los libros que nos encantaría tener en nuestra biblioteca. Una lista grande, por ahí de 30 libros, pero con que traigan 15 está muy bien. Ustedes dentro de estos 30 elijan 15. Y también puedo decir, bueno, no hace falta que cada familia traiga un libro. A lo mejor se pueden juntar entre dos o tres familias y traen un libro. Juntan un poquito de dinero cada uno, gastan lo mismo que si hubiesen comprado tres revistitas, pero traen un muy buen libro. ¿no? Eh, esas cosas son importantes y, y son intervenciones necesarias y las tenemos que hacer nosotros son parte de nuestra responsabilidad ¿no? pero no me extiendo más porque de eso vamos a hablar mucho en la clase que viene Bueno María Emilia, muchas gracias para terminar eh, quería retomar un comentario de, de una compañera Daniela que eh, menciona que le gusta mucho leer a los niños y niñas de, de su sala y terminé diciendo pero ¿Cómo me gusta que me lean? La verdad uh -huh. que hemos disfrutado tus lecturas, también nosotras, nosotros como adultos, adultas, eh, muchas veces no tenemos la posibilidad de que otra persona nos lea, así que ha sido muy enriquecedor también poder eh, tomarnos un, un ratito para, para escuchar eh, las hermosas poesías, el cuento que nos has leído, así que bueno, muchísimas gracias. Y nos encontramos, no se olviden. El viernes, eh, en el último encuentro, ¿sí? el horario lo mantenemos, pero cambiamos el, el día. Eh, un placer estar en este espacio. Muchas gracias a todas y a todos, y vamos a subir materi más materiales en la plataforma para que puedan leer estos días, y con respecto a esto último que decía Nati, recuperando del, del chat, eh, eso es la envoltura sonora de la que estuvimos hablando en la primera clase. Y, y es hermoso. A mí también me encanta que me lean en voz alta. Me encanta, me encanta. Ojalá esta noche le lean a alguien en voz alta y alguien les lea a ustedes. Hasta el viernes. Hermosa tarea. Nos vemos el viernes.